Hola, mi nombre es Néstor de León y quiero hablarles de cómo mi emprendimiento, el Grupo Sentidos, está trabajando por cambiar la realidad de los jóvenes en Colombia. Porque trabajar por los jóvenes, trabajar por la educación y trabajar por la vida y el cambio social es trabajar por la paz y por el futuro de esta nación. Como bien sabemos, Colombia es el segundo país que tiene más jóvenes que no estudian ni trabajan de la OVRE. y Dos terceras partes de esos jóvenes son mujeres y la mayoría son jóvenes de las periferias, jóvenes de escasos recursos y jóvenes que han tenido dificultades de todo tipo para poder acceder a recursos y a una vida digna. Desde el Grupo Sentidos queremos ser parte de la solución. A través de un programa de formación en competencias digitales, buscamos apoyar, educar, acompañar y hacer seguimiento de esos jóvenes de escasos recursos de las periferias que más nos necesitan para lograr un impacto y un cambio en la sociedad. En el Grupo Sentidos reconocemos el valor que tienen las habilidades digitales para aumentar las oportunidades de los jóvenes en el acceso a posibilidades de empleo. Es por eso que diseñamos planes de formación y cursos cortos organizados en torno a nuestra capacidad de desplegarnos en territorios complejos y cambiantes a través de una estrategia de novedos y de vanguardia que nos permite también utilizar la tecnología, utilizar las nuevas baterías de alto rendimiento y los equipos con alta eficiencia para poder trabajar esas competencias digitales incluso en los territorios más remotos e inhóspitos. Nuestra solución no solamente contribuye a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, sino que también aumenta su competitividad y aporta la optimización de procesos en las empresas. Pero lo más importante es que disminuye la brecha de inserción de las mujeres en el mercado laboral y la dificultad que existe para trabajar y transformar en entornos de difícil acceso y baja conectividad. A través de nuestra metodología pedagógica, constructivista y de vanguardia, ofrecemos una formación que va acorde a las necesidades de los jóvenes y de las competencias que buscan las empresas. Además, nuestros planes de formación y el diseño de los cursos está enfocado en el contexto y territorio en el que se imparten. Esto nos ha permitido ejecutar proyectos de formación de destornos urbanos y laboratorios digitales hasta en zonas rurales y municipios que son víctimas del conflicto armado. En el Grupo Sentidos estamos comprometidos con la inclusión, la reducción de desigualdades y la reducción de la pobreza en los jóvenes. Si crees en nuestra iniciativa, y te parece que vale la pena apoyarla, te invitamos a que lo hagas en esta convocatoria. Muchas gracias por tu tiempo y consideración.